Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo una serie de lances realizados en la Reserva Argentina de Parque Fernando donde hemos conseguido algunos diamantes, algún pelaje especial y algún que otro troll. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Seguimos en Parque Fernando buscando animales aquí en el lago. Mira, ahí tenemos un atenuado, un nivel 4, eso nos va a dar un oro. Cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, ya vemos cómo le va bajando la, la vida. Y acaba de caer, se ha quitado el, el contorno. Vamos a mirar por pues, subir mira, algún otro animal por aquí. ...cogemos los prismáticos... pues en la orilla encontráramos más animales... ...puesto que en esta hora están... Y allí tenemos... ...es una hembra, ¿no? Como decía, que en, no es un nivel... ...un nivel 3... ...que en esta... ...en esta hora están los animales aquí... ...bebiendo y comiendo... ...así que vamos a, a recoger a nuestro... ...a nuestro atenuado... ...vamos a seguir mirando... ...el problema que tenemos aquí es que... ...nos pillan en el otro lado del lago, Ahí tenemos un nivel 3, el Bicapra, nos pillan el otro lado, entonces tenemos que, que bordear todo, tendríamos que tener un, una lanchita o algo, así en, la, en el próximo mapa de Finlandia, que ayer dijeron que iban a, a sacar un nuevo mapa de Finlandia con 19 animales, en muchos patos va a haber muchos patos, pero tenemos dos aves de nivel 1, que es el urugallo, con dos dos clases de gallo, que la verdad es que, que me interesa mucho. También van a sacar el otro animal nuevo de la clase 2, que es el, el mapache perro o perro mapache, una especie de, de zorro de que habita en Asia, que por lo visto también lo han introducido ahí en Finlandia, y a ver qué clase de, de animales. Pues nada, nosotros seguimos aquí, corriendo a ver si podemos pasar hacia la roca, no, no, si nos metemos por ahí no nos vamos a ahogar pues nada, daremos la vuelta, escuchamos hay una llamada de advertencia de un terricapra, daremos la vuelta al lago y recogeremos nuestro nuestro atenuado, que va a ser un pelaje especial, pues seguramente lo, lo dice, que normalmente no suele secar ciervo mulo de nivel 4, salvo que sea un, un pelaje especial, un albino, un atenuado, un melanítico, o un lucístico. Puesto que los pelajes especiales me gustan. Estamos ya casi llegando, a nos queda un poquito. Vamos, la red está ahí tranquilito, ahora ya mismo cuando estemos más cerca le diremos que que lo busque, venga, escuchamos las llamadas de advertencia vamos a mirar por si miramos algo no, está detrás de, de la lomita esa que tenemos ahí así que no lo, no lo localiza ya vamos andando la rete ya, ya está prácticamente localizando el animal tenemos aquí el bebedro donde no, no lo hemos encontrado he estado viendo el vídeo que publicaron ayer y han comentado que van a cambiar todos los horarios de todos los animales. Por ejemplo, en Tahuaroa, el ciervo rojo, ya no va a estar de noche, va a ser por la mañana, así que nos vamos a tener que acostumbrar a los nuevos horarios, pasearnos los, los mapas y descubrir los nuevos hábitats que nos van a que nos van a poner. Echamos otro vistazo. Por la llamada esa que hemos visto, nada. No de no vemos nada, así que vamos a a buscar al animal, Perrete nos está llamando vamos a seguir a Perrete, vemos aquí unas heces Perrete sale corriendo por ahí, así que no, no estará muy largo nuestro nuestro ciervo mulo le va a pegar una, una buena carrerita, o Se le habremos dado en un pulmón pero no muy... Ah, es una hembra, es una hembra que pensé que era un macho pero es una hembra así que no no lo vamos a dar a disparar ya lo he encontrado por este ya vamos al contorno cian y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja nuestro firmo mulo echamos otro vistacillo pero como no vemos nada aquí en esta zona de, de bosque muerto vamos a recoger el atenuado tenemos un oro 282,10 un pelo muy bonito grisáceo, así que lo, lo voy a guardar para luego disecarlo pues voy a poner el mapa donde ha sido cazado y continuamos con, una, con la caza enfrente tengo una hábitat de cervicapra, un bebedero mira, ahí tenemos una hembra un nivel 3, otro nivel 3 un nivel 5 media voy a intentar hacer un triple lance vamos a ver, apuntamos disparamos a uno a otro y a otro los tres abatidos, los tres abatidos, así que vamos a, a bordear aquí la orillita del lago y vamos a, a recoger nuestros nuestros semicámara. Madre mía, qué cabecina hemos hecho ahí. Así que damos la vuelta. No, no tenemos que correr mucho, la verdad, porque aquí la, la orilla estaba cerquita. Pues nada, vamos a ver qué puntuación nos arrojan nuestros animales. Espero que, que el nivel 5 no nos sea un troll. últimamente salen muchos troles. Y a ver qué puntuación nos arroja. Vamos a... Estamos llegando ya. Prácticamente. Vamos a recoger el primero. Ya vemos los contornos ahí. A ver este primero. Tenemos aquí... Una plata, un nivel 3. 87 con 90... Muy buen disparo de corazón Vamos a buscar el siguiente Tenemos otra plata, otro nivel 3 90 puntos Y aquí El nivel 5, un impacto en órgano vital Venga, parrete, búscamelo Gánate las galletitas Ya vemos ahí Donde donde va, seguimos las huellas la rete sale corriendo Y ya tenemos aquí el contorno De nuestro certificado para nivel 5 y vamos a ver la puntuación que nos arroja un animal muy bonito a ver si puedo hacer una foto bueno, tenemos aquí un matojo que no no se va a quedar no se va a quedar aplastado pues nada no que voy a hacer la foto cogemos un diamante 138 con60 mitad más bonita madre mía qué preciosidad así que lo vamos a a disecar ...y pondremos otra vez el mapa... ...donde... ...donde Anselo ha abatido... ...venga... ...ponemos el mapa ahora... ...veis aquí en este lago... ...encima del lago bebé... En ...la zona del lago bebé... ...aquí estaban... ...los animales... ...bebiendo... ...y seguimos con la caza... ...vamos a acercarnos... ...a un abrevadero que tenemos de Ciervo Axis... Lo tengo aquí localizado... ...vamos a ver... ...ya empezamos a ver allí... ...mira... ...un nivel 5... ...un nivel 5... ...vamos a acercarnos para hacer el lance... ...madre mía... qué animal más bonito... ...vamos a mirar por otro... ...mira, hay otro nivel 5... ...dos nivel 5... Es esta alerta... ...pues voy a intentar hacer un lance doble... ...a ver si puedo... ...de momento... ...este que está tranquilo... ...ese está ahí... ...mosqueadito... ...voy a hacer un lance doble... ...si es posible... Vaya, no, nos no está detectando. Vamos a ver este que está tranquilito. Que es más fácil. Respiramos y disparamos. Ya me de nuevo. Madre mía, qué tirascazo. Hemos visto que el otro nivel 5 ha salido corriendo. Así que ahora ah, iremos a buscarlo. Vamos a ver si sí, efectivamente está muerto. Este nivel 5. Y sabemos que tenemos otro ahí. Pues nada. Vamos a bordear la orilla y vamos a, a recoger nuestro ciervo axis a ver qué nos arroja. Ya estamos llegando, vemos aquí la, el contorno cial y escuchamos la, la voz de NOR diciendo que, que miremos la, las huellas y, lo, y las heces. Vamos a ver, aquí tenemos qué puntuación nos arroja el nivel 5. Cerrete ya no lo ha encontrado a ver qué tiene, un diamante 233,10 un diamante altito, la verdad que bastante alto, le hemos impactado bien vamos a disecar nuestro ciervo axi diamante y vamos a ir en busca del otro que saluyendo yendo. a ver si lo localizamos vamos a ir avanzando despacito a ver si localizamos este animal a ver si puede encontrar las huellas y, y seguirlas Cogemos el reclamo, llamamos a ver, y a ver si, no, si nos contestará. No contesta, pues vamos a tener que seguir avanzando. Sé que han ido en esa dirección, y a ver si lo, si lo localizamos. Vamos a echar otro vistazo a la otra orilla, por si hubiera más animales. Pongo el mapa, y a buscar el, el otro axis. Ya he encontrado las huellas, lo tengo ahí enfrente el animal. Está nervioso, así que vamos a coger el rifle y vamos a disparar. Nos queda y disparamos. Un buen disparo. Ya vemos cómo le baja 50%. 25. Ese animal, ese animal está muerto. Así que vamos a.. Vamos a recogerlo. Salimos corriendo. No nos importará hacer ruido. ...y a ver qué puntuación nos arroja nuestro ciervo axis. Ya vemos ahí la sangre, un impacto en órgano vital. Le decimos parte que lo busque. Y a ver si localizamos cerquita y pronto el, el contorno cian del animal. Y vemos qué puntuación. ¿Será el segundo diamante o será un tron? Pues ahora mismo lo, lo veremos. Ya tenemos aquí nuestro ciervo la verdad que es bonito pues un diamante 224 con 20 un diamante medianete pero un diamante a fin de cuentas así que lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa para que veáis donde han sido abatidos los dos muy cerquita el uno que el otro y vamos a continuar cazando en otra zona de, del mapa enfrente tengo un descansadero de ciervo, mira ahí tenemos una hembra, ahí sale corriendo un macho, un legendario, un legendario, vamos a ver si puedo hacer el lance, voy a intentar darle en el cuello, ya que va huyendo, me pongo de pie, localizo el animal, apuntamos y disparamos, veámoslo de nuevo, disparamos. Yo creo que se lo dado. Voy a ver el mapa. Sí, sí, está muerto, está muerto. Vemos la presión cinegética, así que vamos a, a recoger a nuestro nivel 9. La verdad es que un tiro en el cuello es arriesgado, puesto que podemos fallar. Tenemos muy poca zona de impacto, pero en esta ocasión hemos, hemos tenido suerte. Le decimos a Aparete que venga. Cogemos nuestros prismáticos, salimos corriendo. No nos importa el rebaño que había con él. Creo que también había otro macho. ...me ha parecido verlo... ...y un grupo de hembras... ...así que vamos a ver... qué puntuación nos arroja... ...nuestro legendario... ...desde luego... ...estas jornadas que estamos haciendo aquí en Parque Fernando... ...se nos están dando muy bien... ...hay que reconocer que ese es uno de los mapas... ...que más animales tiene... ...y más probabilidades de... ...de encontrar de diamante... ...puesto que los animales respanean... ...muy bien... ...ya vemos... ...ahí la marca que tenemos en nuestro GPS... Perrete está un poquito inactivo Pero bueno, me da igual Escuchamos una llamada De apareamiento de un Búfalo de agua Voy a mirar, por si lo viera No, pero está muy expreso la Los árboles Y hay una hembra de puma Así que las perrete, venga Búscame ese ciervo A ver si lo encontramos Seguimos corriendo Vamos siguiendo las huellas y ya vemos el contorno cian que tenemos ahí. Ha caído el animal aquí. A ver si podemos hacer una foto. Venga, parate siéntate, a ver si puedes hacer una foto. Escuchamos otro puma allí. Vaya, por Dios. Mira, un diamante. Un diamante. Le hemos dado en el cuello. Quería hacer una foto, pero una... Vaya, mira, las ciervas me han visto. Quería darle en el... hacer una foto, pero no ha podido ser. Le hemos impactado en el cuello. Desde luego, un animal muy bonito 267 con 80 qué cuernas tiene vamos a ver las puntas que tiene yo creo que tendrá 40 44 puntas desde luego que animal más bonito así que lo vamos a disecar y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido pero antes bueno voy a voy a echar un poquito repelente y a recuperar la salud que me han golpeado las las ciervas y ahora sí mira aquí tenemos una cierva a ver si le puedo disparar pobrecita está ahí vaya, nada le, no le he dado bien no le he dado bien así que ahí viene otra no, no puedo hacer el lance así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido batidos y nos vamos a, a otra zona de caza hemos regresado a Boque Muerto, estamos en el lago que podemos encontrar a... al este, vamos a mirar por aquí, mira ahí tenemos un, un nivel 6, lo vamos a acercar a la orilla, vamos a echar otro vistazo, mira ahí tenemos animales, un cervo mulo, tenemos ahí un nivel 6 no hay nada más por aquí. Nos acercaremos un poquito a la orilla a ver si pasamos este arbusto mira tenemos un, un grupito ahora lo miraré vamos a ver mira un nivel 7 un grupo de hembras pues nada vamos a mira tenemos patitos lo que pasa que los patos no, no tengo escopeta ni 22 ahora porque no me cogía así que voy a, voy a pasar de cazarlos pues tenemos ahí el nivel 6 así que vamos a hacer el lance a ese nivel 6 que tenemos allí Marcamos también el nivel 7 A ver si puedo hacer los dos lances Que están a distancia óptima Marcamos primero el nivel 7 Disparamos Le hemos impactado Y ahora nivel 6 Cambiamos la distancia Sigue ahí tranquilamente El animal bebiendo Así que vamos y disparamos Le hemos impactado Sale corriendo el animal Vamos a seguir mirando por subir algún otro animal por aquí. Vamos a ver, mira, allí está nuestro nivel 6, 50%, ya va a caer. Pues nada, vamos a, a recoger estos animales, vamos a poner el mapa, a ver la presión cinegética que tenemos. Sí, los dos animales están muertos, pues venga, vamos a por ello. Echamos otro vistazo a ver si vemos algún otro animal que se haya espantado no vemos nada, pues nada, vamos a seguir por la orilla a recoger estos dos animales, el nivel 6 y el nivel 7 tendremos un oro y seguramente el nivel 6 sea una planta las hembras que están allí, están atentas pero no, no vamos a hacer los lances a las hembras seguimos mirando mientras avanzamos puesto que ahí con los arbustos nos tapaba la posible existencia de otros animales y si tenemos ocasión de hacer un lance pues hacemos un lance seguimos mirando vamos avanzando por la orilla nada, aquí nos empezamos con, con el arbusto vamos a avanzar un poquito más rápido, a ver Mira, hay una llamada una llamada de advertencia a ver si vemos algo por ahí, es un macho. Sale corriendo ahí. Un legendario, un legendario. Madre mía, qué cornamenta tiene ese. Cogemos nuestro 300. A ver si podemos disparar. Está complicado, no nos ofrece mucho flanco. A ver si cuando pase esos árboles podemos hacer un lance que se nos gire un poquito. Madre mía, darle en el pulmón así tan esquinado complicado. Pero bueno, mira, ahí se nos gira, se nos gira. A ver si puedo ahora. Y disparo. Yo creo que sí hemos impactado. Sí, sí, sí, está impactado. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Madre mía, otro por si acaso. Pero yo creo que este lo he fallado. Recargo la munición y vamos a, a recogerlo. Ya estamos llegando. Lo vemos ahí, nuestro nuestro legendario Mira, otro, un nivel 7, sale corriendo A ver si puede hacer también ese lance A ver si pasa esos árboles Nada, se nos pone complicado No nos quiere dar el flanco para poder disparar A ver ahora Un poquito esquinado, pero Le hemos impactado, le hemos impactado en el pulmón 75% a 50% si sí, le hemos impactado en el pulmón lo vemos por cómo nos baja la, la vida si no sé que hubiera quedado con 75 y vamos a recoger a nuestro legendario a ver la puntuación que nos arroja desde luego cuatro animales cuatro disparos está muy bien ya vemos aquí el, el legendario escuchamos una llamada advertencia de advertencia de ciervo mulo ¿Qué cornamenta tiene? Tenemos un diamante, 172 con 10. Un buen disparo, una cornamenta muy bonita, desde luego, muy grande. Va a quedar muy bien en nuestro salón de trofeos. Disecamos al animal y vamos a recoger al nivel 6 y al nivel 7. Vamos a buscarlo por aquí vemos las huellas. Mira, ahí tenemos otro contorno del nivel 6, creo que es este, porque el nivel 7 se nos pone fian, que es el último que hemos disparado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Efectivamente, una plata, como os había dicho antes. Y vamos a buscar el nivel 7. Vemos aquí el impacto, el órgano no, vital. Y este yo creo que va a ser otro oro. Venga, perrete, búscanlo Luego tendremos que bajar a al lago a recoger el nivel 7 que disparamos allí desde luego no está mal no está mal el lance cuatro animales abatidos con un diamante como siempre os digo para que fernando es una de las reservas que más me gusta junto con silver yo tengo y preferida bueno y cuatro colinas para para ciervo rojo un oro 142 puntos os voy a poner el mapa para que veáis la, la, la presión que tenemos aquí. Madre mía. Voy a poner una marca donde hemos abatido el, el nivel 7 para ir a recogerlo. Ya estamos llegando. Vemos aquí el impacto. Vamos a mirar por aquí. Si viéramos algún otro animal. Ya los tenemos delante. Otro macho. A ver si lo vemos. Eso es una hembra por el tamaño de los cuernos. Voy a ver si puedo hacer ese lance. Vaya, ahora no los veo. Allí no tenemos nada, es una hembra. No, no, no voy a disparar. A ver si puedo. Algún macho que haya por ahí. No, no vemos nada. Pues nada, está reclamando. Siguiendo la, el resto de la sangre. Y a ver si recogemos a nuestro nivel 7. Vemos ahí el arrevadero. Nada, los animales han salido huyendo, nos han detectado... Vemos aquí el salgado que tiene... Y Terrete ya prácticamente lo tiene localizado... Vamos a echar otro vistazo... Vamos a echar otro vistazo y vamos a, a seguir las huellas... A ver si lo utilizamos, ya vemos ahí el impacto... Pues vamos a poner. Ya lo tenemos localizado aquí el animal... Vemos ahí su contorno océano Y vamos a, a recogerlo Mira Un ciervo rojo Una llamada Y tenemos a un nivel 6 No, un nivel 7 Así que vamos a ver si puedo hacer el lance darte la vuelta chiquitín Ahí Muy bien Le hemos impactado Y ahora lo, lo recogemos Vamos a recoger primero nuestro nivel 7 A ver la puntuación que tenemos? Vamos a ver aquí Tenemos un oro 136 puntos Y vamos a recoger al ciego rojo este Que lo tenemos aquí al lado Venga, prete búscamelo Vemos como salen las hembras corriendo No tenemos que correr mucho Porque está aquí al ladito Hemos visto como ha caído Cerquita Vamos, a ver, ahí lo tenemos Y a ver la puntuación que nos Que nos arroja Vamos a ver. Un 7, un oro, 186 puntitos justos. Y vamos a, a echar otro vistazo que allí vemos animales. Mira, otro nivel 7. Vamos a hacer ese lance. A ver cuando pasen los árboles. Disparamos. Le hemos impactado bien en el pulmón. Ya vemos cómo le baja la... La vida, 25%, así que ese animal está muerto y vamos a recogerlo. Mira, se nos va a caer aquí al ladito. Y vamos a recoger otro búfalo de agua. Desde luego. Que me está gustando cómo se está dando aquí en bote muerto. Tenemos un oro. Cómo se está dando la, la jornada. Echamos otro vistazo. Así que vámonos para la. Para la orilla a ver si localizamos mira allí tenemos un puma nivel 7 un puma gris de luego pelaje bonito pues nos pegamos una pequeña carrerita que no, no, no nos va a escuchar porque está viviendo ahí enfrente hay casi 300 metros y hasta los 150 no nos detectan el ruido así que nos acercamos a la orilla corriendo y cuando estemos a, en la orilla pues le haremos le haremos el lance desde luego que el pelaje gris es muy bonito aunque a mí me gusta más particularmente el albino pero bueno, últimamente no veo albinos y si sí encontramos muchos muchos grises pues nada, otro poquito de, de carrera para llegar a la orilla ya estamos llegando a la orilla y vamos a hacer el lance desde aquí echamos un vistazo y vamos a ver la distancia la distancia óptima Cogemos el 308, recargamos, que no tenemos más que una, una bala, apuntamos, a ver si se nos gira, vaya, se nos ha puesto de espalda, gírate, ahora se nos gira, apuntamos y disparamos. Un disparo certero en el corazón, y vamos a mirar, porque hemos escuchado otra llamada, por si viéramos algo, no vemos nada por aquí, pues nada, vamos a, a recoger a nuestro animal. Mira, ahí tenemos el, el grupo de búfalas, a un macho nivel 4, no, no no merece la pena. Son hembras y un macho nivel 4 no merece la pena, así que vamos a, a recoger a nuestro puma. Hemos bordado la orilla y vamos a recoger a nuestro puma gris, lo vemos aquí en el, en el GPS, ves como tengo las pulsaciones por venir corriendo. ...vamos a ir un poquito despacio... ...vamos a echar otro vistacito... ...a la orilla enfrente... ...por si acaso hubiera más animales... ...y vamos a recoger al, al... puma, que ya lo tenemos aquí... ...vamos a ver la puntuación... ...que nos arroja... ...un oro, 37 puntos... ...un impacto certero en el corazón... ...y pulmón, ...pero una muerte rápida... ...así que vamos a... ...a poner el mapa... Y continuamos cazando aquí el bosque muerto. Nos encontramos en el lago que está un poquito más al este de donde hemos estado cazando. Vamos a mirar por las orillas, a ver qué encontramos por aquí. No vemos nada por este lado. Seguimos mirando, arriba, abajo. Mira, tenemos algo. Mira, un puma legendario. Un puma legendario, nivel 9. Así que nos vamos a acercar hasta una distancia óptima. Yo creo que sí, aquí detrás de la orilla. A 150 metros, recargamos la munición, vamos a apuntar, ahí lo tenemos, apuntamos y disparamos, le hemos impactado, ya vemos, muerto, muerto, muerto, doble pulmón, así que vamos a, a echar otro vistazo por subir hubiera algún otro animal. Y si no, ya sabéis que cada vez que cazamos de orilla a orilla... Pues nos toca bordear toda la orilla para recogerlo. Todavía no nos han puesto una barquita para poder cruzar. Así que vamos recorriendo la orilla. Ya estamos llegando... Al hábitat. Vamos a coger el rifle... No. Voy a echar un vistazo. Aquí tenemos un buen bebedero. Mira, ahí tenemos una hembra de puma. Un nivel 2. Voy a hacer el lance... Apuntamos y disparamos Ese animal está muerto Yo creo que ha caído muy muy cerquita del otro Veis aquí lo, los bebederos que tenemos de puma. Así que vamos a recoger nuestra hembra Que va a ser una, una plata, creo Lo nivel 1 dan un bronce Pues si sí, va a ser una plata No, mira, un bronce Me he equivocado, ha sido un bronce Y ahora vamos a, a recoger al nivel 9 Al legendario Venga, parte, búscamelo Está muy cerquita, ya vemos ahí el contorno. Ya ve la puntuación que nos arroja nuestro nivel 9 legendario. Lo tenemos aquí. Vaya por Dios, un troll, 38,80, por 0,20 no nos da diamante. Pero bueno, son cosas que pasan, pues un troll, un troll. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido y yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.